Mira, mi amor, estamos haciendo un llamado al síndico Siquio ong de la Rosa porque el sistema es que los moradores de esta zona estamos ya colapsados, ¿entiendes? Porque hay demasiado demasiada basura. Todas lo, lo, las personas de para allá arriba vienen y tiran su basura. Mira, por aquí hay niños, hay envejecientes y hay un sinnúmero de contaminación que nada más no solo el coronavirus y la gente no toma en cuenta la contaminación que le puede traer a otro. Entonces, estamos haciendo un llamado para que vengan a recoger la basura, no tan solo aquí, sino Pueblo Nuevo está lleno. De, de basura, no sé, la gente, la brigada no ha vuelto a cruzar por aquí, tiene más de dos meses, ya que por aquí no cruzan. Ni a Barreña, de llevar, tú puedes, mira, mirar por ahí, eso está todo un descuido para acá. Por no ellos vienen de todos los lugares. Ah. De todos los lugares, suben de la Capulier, de la Mella, eso es un desastre ahora mismo. ¿El otro tío, ¿Cómo es? O de Maris.